para que sale a él de no dónde es que la vamos sí. a entregar. Sí, muy buenas tardes, muchísimas gracias eh, Esta es la Escuela Profesor Mampos. Nosotros estamos organizados en un núcleo de organizaciones y donde están integrados los grupos sociales de esta comunidad y de este sector de, compuesto por más de 10 comunidades y está también integrada mucha, muchas iglesias están aquí eh, recibiendo eh, las donaciones que ustedes nos hacen. Eh, esta, eh, estos líderes han de llevar a algunas de las personas más necesitadas, han de llevarle estas raciones alimenticias. Les agradecemos infinitamente porque tenemos mucha gente que están cerradas en la casa. Nosotros iremos casa por casa a través de nuestros líderes. ...para llevar estas raciones alimentarias. Sí. Esto van para los rieles. Para los rieles. ¿Cuántas? 50. 50. Le vamos a entregar al padre a Madrid. en el pájaro. Es un par de valladeros. Esfuerzo de Fuerzas Vivas, Provincia Duarte. Que eh, se eh, digan eh, los pollos. A las mujeres eh. no se le diga que se le diga. ¿Cuántas son? Aquí. Todas, todas. Aquí estamos, ¿cómo se llama este sector? San Martín. Aquí vamos a dejar, ¿cuántas raciones? Bien, son diez, ¿cómo ¿no? está totalmente bien. Diez raciones. Se la vamos a dejar a una mujer seria que yo la conozco. Ligia ¿eh? González. Ligia González, que yo sé que eso le va a llegar a la gente. Sí, sí así es. Moncho, ¿en qué sector estamos? Vista al Valle Este es un esfuerzo de Fuerzas Vivas Provincia de Duarte Cero organización política, cero políticos Estamos aquí trabajando en función del pueblo Así es, De la gente la, la Fuerza Viva de la Provincia de Duarte la conforman un grupo de empresarios, profesionales de la sociedad civil, líderes comunitarios, que han hecho un gran esfuerzo para, para que la comida le llegue a la, a la gente que, menos, que, que no la tiene. Así que estamos haciendo este esfuerzo entre todos para que esto sea una realidad. Estamos ahora mismo en Viterbayo. Con 50 raciones, no es para todos, pero 50 horas y 50 después, poco a poco van haciendo turnos la gente. Exacto, así es. Fuerzas Vivas de San Francisco de Macorís y de la Provincia de Duarte. Hoy estamos entregando 40 naciones, 50 naciones aquí en el, Los Jardines, segunda etapa. Segunda etapa. Aquí estamos Emanuel de Moya, el Padre Moncho y Jerry Smith, el padre que le, como es el encargado de esta logística, que le tiene algunas palabras para No, estamos aquí porque queremos llegar a los más pobres. Quisiéramos llegar a todos, pero no es posible. De todas maneras, este es el primer viaje, por eso queremos los nombres de las personas que van a recibir, para que en el segundo bueno, puedan entonces los que no han recibido, para que todos podamos. Esto es el esfuerzo de los comerciantes de San Francisco de Macorís y de varias personas que voluntariamente van dando ese aporte para que podamos ayudar y cooperar con nuestro pueblo. Es importante saber que son 50 y los 7, de los de que se van a entregar hoy. 50 van a quedar Ok, muy bien que no, no hay, Aquí no, no hay bandería política Aquí estamos los ciudadanos, empresarios, no empresarios, clientes sociales sí. Que se sepa que Estamos preocupados por la gente Sí, que se hace? sepa, que se sepa que esto es... 8 que salga Sí, Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Eh,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 Ya, ya. Estamos aquí, eh, somos de la Fuerza Viva, eh, de la provincia de Duarte, un grupo de empresarios, amigos, que han hecho las donaciones para ayudarlo a todos ustedes que son de la clase ya más, más menos pudiente y están lógicamente sin trabajo. Estamos haciendo entrega de 50 relaciones en Vista Nueva, ¿correcto? Ajá. Vista Nueva de acá de Vista el Valle, corresponde. Sí. La señora entonces, ¿su nombre es? No, el que... Ortiz. No, que... está siendo eh, eh, recibido en 50 relaciones. Le damos la gracia, la fuerza viva a los jóvenes por traernos esta ayuda para nosotros entregárselo a las personas más necesitadas que tanto lo necesitamos. Le deseamos muchas bendiciones y que el Señor lo cuide a cada uno de ustedes y que lo que ustedes hacen el Señor se lo multiplique. María Auxiliadora, si sí, tenemos ya tres personas que son las que están que ya canalizaron a la, la persona donde se le va a hacer llegar. Que nosotros lo hacemos venir aquí porque así no hacemos mucho gusto. Así, es, así nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. Anteriormente yo coordinaba la pastora de la parroquia, pero ahora estoy prestado en ASO, estoy trabajando en ASO como ministro. Pero nosotros ya sabemos cómo manejar esta situación, por eso el padre nos encargó a nosotros. Bueno, sea Bueno, sí, sí, las fuerzas vivas de San Francisco de Macorís, continuando con estos aportes a los sectores más vulnerables en medio de la actual situación. Sí. Estas son raciones que serán llevadas a cinco sectores de San Francisco de Macorís donde hay familias que realmente lo necesitan. Seguimos trabajando por San Francisco, quédate en casa, fuerzas vivas cero nivel.